Buongiorno, misis de Freezy Muy buenos días, da Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un full body Tabata Brucha Gracias. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de nueve botellas de agua que pueden ser de un litro, dos litros o de mesolitro litro o dos pesetas. Si tú en caja de dos pesetas, te sirven para cueste de para cueste alenamiento. Cueste ejercicio te va a ayudar. A esmaltir, a bruchar el graso que eche en tu cuerpo y a tonificar. Por eso habíamos bisogno de, de estas dos botellas que la voy a lachar aquí. la voy a lachar aquí. E aunque un tapetino, un tapetino, un tapetino. Miles, miles, miles. Gracias a todas las personas que se han inscrito a este canal. Y si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, eso. Vamos a hacer este circuito full body Tabata. Eh, lo voy a impostar de este método, vamos a hacer 35 segundos de, de labor con 15 segundos de recupero en estos 15 segundos de recupero tú prendes un gocho de área y prende más energía para hacer nuestro próximo ejercicio, voy a hacer un ejercicio con, con los con pesetas o con las botellas de agua y uno de digamos de cardio, así vinamos eh, bruchamos y aunque tonificamos a la vuelta ok, yo espero que estos ejercicios sean para ti es eficaz, vamos a a mover un poquito la espalda, la espalda indietro, avanti avanti su, en you, crocho así un poco las manos ta, ta, ta, ta, ta. ok, me piego, ok, perfecto mira, me he hecho mal el primero me he hecho mal el de adobe y me he hecho mal pero va bien, no hay problema no hay problema, estamos siempre activos, activos ok, ta ta ta cuesta aproximadamente dura 21 minutos, perfecto, perfecto. Un poquito la, la espalda, cambio. Avante, no te dimenticare que con estos ejercicios abinales, una sana y correcta alimentación. Si tú haces estos ejercicios de 2 a 3 vueltas a semana, vas a ver grandes resultados. Y si tú seis constante, perfecto. Eh, voy a impostar, meter mi tapetino pa. Me cuál las la dos botellas de agua que la he preso, la he preso de 2 de litros. Podríamos podría prenderla de un litro, pero la he preso de 2 litros porque así 100 pibes las tonificaciones. No he hecho una excusa que no pese en casa, prende las botellas de agua como lo he preso yo. Ok, vamos a impostar nuestro nuestro timer o un timer nuevo. veamos cómo nos va con este timer nuevo. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. 3, 2, 1. Vía. Oh. Vamos a iniciar con una pequeña, sí, esta cosita cosita Ta ta En el posto. Ta ta En el posto. Tranquilo, de rilaza Y rilaza Guarda de fronte. Respira profundo. Contrae tu abdomen. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Continua, continua, continua, continua. Sí, sí, sí, sí. Seis fuerte. Sí, sei fuerte. seis fuerte. Sí, sei fuerte. Ok, perfecto. Ahora nuestro timer nos dice que facciamo la pausa. Ahora, vamos a prender las dos botellas de agua. Vamos a hacer un poquito de escote. De escote, de escote, de escote. De vaya. Salgo, su nuevamente, yo puesto lo voy a repetir due veces. ok, ta. Abro, ok, siendo ta. Que el ginocchio no supere la punta del pie. esco lo cocí. Sí. Ta. Palo a tu ritmo. palo a tu ritmo. A tu ritmo. Respira profundo. Ta. Ok. Estamos en la pauseta. La pauseta. Vamos a. Con la mano. Vamos a tocar el talón. Vamos a hacer esto. Ta, ta, ta. Mano toca talón. Talón. Ok, se va. Guarda para. Cuesto. Cuesto. Relaxato. Sube el talón. Sube el talón. Sube el talón. Su, su, su, su. Toca. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Ta. vamos, vamos, vamos. Sí, sí. No sé. Mola. Mai. Sí. sí Una persona. Cora. Yoza. Ja, ja. Yo te lo repito solamente dos vueltas. Tú acá casa lo tres, aunque cuatro. Pausa. Pausa. Pausa. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer un, un poquito del el rematore. El rematore. Go. Posiciones. Esquinas de rita, va. Lento, lento, lento. Lento. Lento. Lento. Tú a casa, si hay più peso, le ya più peso. Va. Ta. Ta. Contrae dietro le. La espalda, atrás, contraigo la espalda, está. madre c. c, c, c, c, ok, perfecto, nuestro ejercicio de movimiento, nuestro aeróbico, vamos a hacer finta que habíamos la corda, la corda, la corda, una corda imaginaria, una corda, siempre amortiguando la caduta, amortiguando oh. la caduta, se va Mueve la imagen Mueve la imagen Alza el esguardo Sí, sí, sí Full body Full body Full body Tabata Brucha gracias. Un saludo a todas las personas que nos guardan por prima volta Sí Tú laboras a tu ritmo a tu ritmo perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a hacer a fondo y a fondo vamos a hacer con este ok ok va Ta. lento lento lento Ta. lento todo Todo avante Vado avanti, ta, vado avanti, ta, Eccolo, eh, que el ginocchio no supere la punta del piedi, ta, ta, <risas> ta, Yendo, tra, como un caballino, guarda, vale. vamos a hacer un, un skipping, skipping puño, puño skipping, vamos a hacer esto. va va, tira, tira puño, ta, ta ta ta ta, skipping con puño, guarda, ta, tu, ta, sí, si. estamos bruchando, aunque tonificando, sí. Si. Tú no mola mal, sí, si. me piace, me piace, me piace como lo estoy haciendo, me piace. Yo te controlo, yo te controlo. Alza un poquito el pie, alza el pie. Mueve Alemania, no mola el pie. Sí, continua, continua. Rest. Madre de Dios, ¿cuál continúa? Vamos a hacer un poquito de piegamente, piegamente. Go. Piegamenti va, Piegamente. uno, esposto, ta esposto, ta esposto, ta esposto, ta esposto, ta, esposto, Sí. Anda todavía ah. Rest. Ah. Perfecto Continua. continua, Jumping ya Jumping ya Jumping ya oh. Con el salto de payacho Madre. Amortiguo La caduta Sí, sí. Ah. Vamos Vamos, sí, vamos, vamos, sí, sí, vamos, sí, ah, sí. Dopo de esto, vamos a meterle abdomen, abdomen con, con el tapetino y la botella de agua. Rest. Abdomen, abdomen. Dietro, dietro, dietro. Su. Dietro. Dietro. <cười> Su. Dietro. Su <cười> dietro. Su. Subito. subito, Subito. Tra. Subito. Tra. Subito. Tra. Okay, vamos a movernos, ya vamos a movernos. Oh. Bueno, vamos a parar esto, está. Con la mano, con le mano en la, la girovita, ta, ta, ta, ta, ta si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si, yes. si, si, vamos a hacer el peso muerto, el estaque. No. Vecini, salgo, salgo, contraigo glúteo. glute, ta. contraigo glute, esquina rita guarda la esquina mía, diripta, dirita. guarda, ok, y ta, esquina de rita, de rita, okay. de rita. Ta. Ta. ligeramente plegado el ginocchio, Sí, si. si. Vale. Sì. ok perfetto ultimo giro ultimi giri ultimi giri ultimi giri ultimi giri perché iniziamo no vamos a fare questo guarda vale. alza il guardo alzami le guardo alzami le guardo alzami le guardo. guardo te sto guardando la señora María, Claudio, Francesco, Mario, andiamo. Sí, sí, sí, tú puedes, tú puedes, yo puedo, tú puedes, vamos, sí, ah, vamos, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta sí, sí. Uh. ¿Qual continúa? Los Oh. Guardate, desciendo, salgo, ta, guarda, guarda, ta, guarda mi glute, guarda que mi glute siente, guarda, si, si, fuerza, forza, vamos, vamos. Ok. La corsa, la corsa. La corsa. Mano toca talones. No. Mira pa. relajado Relajado, Tranquilli. tranquilli. Sí, si, tú te concentras. Yo me concentro. Respira profundo. Seis, seis fuerte vamo vamo si può ah come mi piace, come mi gusta, si si si si manca poco, manca poco, manca poco, manca poco Rest uh. Andiamo con, con il rematore estoy inclinado, siempre la esquina de lento, contraigo la espalda, lentamente, se, se, se, se, se, se, Sí. Sí. ok perfecto andiamo a saltar la corda andiamo a saltar la corda saltar la corda imaginaria corda corta, corda o un video como imparar a saltar la corda ah, corda Ta. puede girar, puede girar. gira Mira vale, como giro yo con la corda, con la corda. Giro. giro con la corda giro con la corda giro Giro con la corda, giro, ah, ah, no me enfermo più, no me enfermo più, giro, giro, ah, ya, ah, ah, si, sí. si, sí. giro, giro, giro, ta, ah, ah. vamos, vamos, vamos, gira, ah, cordito. Ok, cuál well, continúa? A fondi, a fondi. A fondi! No! va A fondi, va! Sì! Si. Sì! Si. Guarda, diritto, diritto! Ta! tra. tra. tra. tra. tra. tra. tra. Sí. fuerza. Rest. Uh. ¿Cuál continua? Skipping. Aunque hacemos el puyi. Go. Tira, tira, tira que te guardo. Haz el puño. Haz el puño. Ah, sí. Ah, ah. Subo el ginocchio. Su, su, su. Su, su, su. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Tira, tira, tira, tira. Ok. Perfecto, pues continuo Piegamenti, piegamenti, piegamenti baby. Ok, piegamenti va. Lo posto, va. Está. Lo esposto. Lo esposto. No es posto. No es posto. No es posto. Ah, jumping ya. Jumping ya. Continua, continua, sí, con joya, alegría, motivación. todo este esfuerzo vendrá pagado. dame tú te due oh va puesto no toca tierra no toca tierra y piel directo Vamos. Vamos. Sigue saltino, salto Sí. No ha estado fácil. Ni aunque que perdé, ni aunque que mí, Pero hemos reusito a fare cueste, circuito, full body, tabata, brucha, gracias. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. Está aquí. Esquina dirita. Contraigo el glúteo. Sí. Oh, ok, por el giorno de hoy habíamos finito. Miles, miles, miles gracias a todas las personas que han hecho este ejercicio. Les recuerdo: todo gusto vendrá pagato. Láchame tu comentario y si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. No te dimenticare de hacer stretching.